Este año nos estamos preparando para dejarte impactado Ya que este 2014 tendremos eventos paranormales documentados por este equipo de valientes exploradores Sucesos que nadie se ha atrevido a mostrar antes Un análisis preciso visto de diferentes ángulos Nosotros somos los exploradores dimensionales Y acudiremos en tu ayuda, así que no dudes en contactarnos Esto es lo nuevo que tenemos para ti Sigan al pendiente y sintonicenos este 2014. ¿tú estás en SOTS TV. Televisión por Internet. No, no te, te desconectes. Conectes. Felices fiestas. Y próspero año les desean SOTS TV y los, los exploradores, exploradores dimensionales. dimensionales.